A mí me gustaría que dentro de la profesión de actores se reconociera mi especialidad, que soy camarera de actores. Los sé llevar, los trato como si fuera gente anónima. Cuando vienen y, y yo sé de sobra quién es quién. quién, es quién. Ellos vienen y yo hago como si no supiera quiénes son, que ellos se sientan en, en su zona de, de confort tranquilos, tranquilos. Los directores beben infusiones, los de producción café americano, los guionistas beben Coca-Cola cero y se tiran ahí toda la tarde. Si sí, es que como dice mi amiga Nicole Kidman, la profesión es 99% trabajo, 1% glamour. Los músicos mucha cerveza. Ay, si son cantautores. Uf. Los bailarines beben café cortado y se sientan todos así. Casi <risa> los actores son todos unos tirados. No tienen casi dinero en realidad. Los actores que trabajan, claro. Es lo que quieren es pasar desapercibido. Los pintores, verbo. es barbaro,